Por eso, entonces, ¿cuál es la de los que se quiere? Maestro, entonces tengo que dejar de asistir a ceremonias católicas. No, y lo he repetido en muchísimas ocasiones. No es necesario que deje de asistir a ceremonias religiosas. Usted puede asistir a cualquier ceremonia religiosa, católica, evangélica, como se quiera llamar. Pero usted va a ser por, perdón, por eh, cumplir con un deber social, con su familia o con moral, si se le puede llamar así pero realmente su convicción está en uso feo, es hermano de mi señor Lucifer. Y así como esta duda, hay muchísimas personas también que nos viven preguntando ¿qué cambios van a tener en sus vidas? ¿qué cambios van a tener? ¿qué deben de hacer o qué no deben de hacer? Ustedes deben de llevar una vida completamente normal, así como la hermanita que me preguntó a mí, que si podía asistir a eh, ceremonias religiosas De pronto a un bautizo o a un matrimonio Sin ningún inconveniente, claro que sí El hecho de que seamos adoradores o pactados con mi señor Lucifer No nos excluye de una sociedad Seguimos siendo miembros de esa sociedad Y debemos de cumplir ciertos eh, comportamientos Para caber dentro de esa sociedad, ¿verdad? No nos podemos aislar de este mundo Pero nosotros sabemos realmente, o ustedes saben Aquel dios es al que ustedes se deben, y realmente quién es su ayudador y quién es la persona o el ser al que ustedes vienen o tienen que adorar de en adelante. Todos los pactados aquí presentes, por favor, señores. ¿Compromiso? ¿Tienen la guía Luciferina? ¿Todos tienen la guía? Sí, ¿A usted le falta? No, Muy bien. ¿A usted le falta la guía Luciferina? Sí, señor, la ¿Seguro? Bueno, todos los que la tengan, por favor, las que no la tengan, en el momento de, de que termine la ceremonia, va a estar el camarlengo. Por favor, lo buscan a él y el camarlengo les va a decir cómo adquirir la guía luciferina. Eh, vamos a dar como siempre, la reunión privada. Mi con nos vamos despidiendo. No respondo nada por redes sociales, no respondo nada por Instagram, por Facebook. Atrévete ya y déjate sorprender.